Este, luego de haber estado inhibido durante tanto tiempo por tener un cargo en un ente autónomo, eh, largamos la campaña electoral pensando en los problemas que tiene la ciudadanía, los problemas que tenemos todos los uruguayos y que tenemos que aportar para solucionarlos. Y hay uno muy claro y muy grave que tenemos que solucionar que es el este sistema jubilatorio. Nosotros en Uruguay tenemos una situación en la cual eh, las diferentes cajas, muchas están en, en graves problemas. El BPS es el primero que tiene un problema enorme con un déficit descomunal año a año, y hay otras que también tienen algunas dificultades. Entonces. Se impone allí una solución urgente. Este gobierno ha dicho que es una solución que no la va a encarar y que la va a tirar para adelante para el próximo gobierno. Yo digo que eso es una irresponsabilidad política, es una irresponsabilidad social, es una responsabilidad económica. Porque tenemos que ver que están en juego los jubilados, la, la, las pensiones, las jubilaciones, Está en juego qué va a pasar con los que se van a jubilar dentro de poco y qué va a pasar con los que se van a jubilar dentro de algún tiempo más. Entonces, eh, realmente allí tenemos un problema grave que hay que ponerse a trabajar ya. Por eso lo que digo es, no es un tema que hay que tirárselo para el próximo gobierno a ver cómo lo encara, sea quien sea, porque en definitiva no sabemos quién se va a poner la banda el primero de marzo del 2020, va a tener que armar un gobierno y encima va a tener que solucionar este tema, que es un, un tema que les va a explotar en la cara que le deja este gobierno. Entonces lo que tenemos que hacer desde ahora, desde ya, es todos los partidos políticos, todo el sistema político ponerse a trabajar con sus especialistas en la materia, a armar una propuesta consensuada y que esté en la mesa del presidente de la República pública el 1 de marzo del 2020, sea quien sea. No podemos dejar que este tema sea un tema librado a la demagogia, a que salgan los diferentes candidatos a no sé qué, a proponer determinadas cosas, a ver quién es más tribunero para ganarse un voto. Lo que necesitamos es poner a trabajar ya a especialistas de todos los partidos, a tener una política que sea una política de Estado y que sepamos cuál va a ser la reforma jubilatoria que hay que hacer en Uruguay para poder darle seguridad, certezas a quienes se están jubilando, a quienes se han jubilado y a quienes se van a jubilar mañana.